Así luce Patricio Antonio Suazo Vega, de 47 años de edad, trabajador de la Municipalidad de Peyúgue, quien es una de las víctimas del violento incidente ocurrido la madrugada del 12 de octubre en Curanipe, tras las afondas con motivo de la fiesta de la hispanidad. Antonio, Suazo, Vega. Venía saliendo de la ramada, cuando ya terminó la ramada, y iba pasando, un tipo me pegó un combo, me botó, y quedé botado solo inconsciente. En eso el carabinero salió, escapando de, de la riña que tenían ellos con la demás gente, y pasaron por encima mío, pues no... Ellos no pararon, no hicieron nada, y la gente le gritaba de que pararan, porque ya era una persona debajo, y ellos no hicieron nada. Siguieron avanzando, tomaron su carro y se fueron, se escaparon. No, no, ¿No prestaron en ayuda. No, no, en ningún momento prestaron ayuda, no, ni siquiera llamaron a la ambulancia, nada, se fueron, no, como si nada. Y hasta la fecha no. han no, no tenido no apoyo se, de carabinero, en el, en el y carabinero nada, ni, apuntado, ni preguntar cómo, cómo están, ni, está, ni nada. No, no han he hecho nada. El hombre se encuentra actualmente internado en el Hospital Base de Cauquienes con ambas piernas quebradas tras ser atropellado por el furgón policial cuando el vehículo abandonaba a toda velocidad el lugar de los hechos dejando atrás a la turba con la que se habían enfrascado solo unos segundos antes. regreso y tengo que operarme, no yo que quiero que salgan responsables no que, que por lo menos den la cara y salgan responsables lo que quisieran, porque igual ellos como autoridad no dieron eso lo que hicieron de escaparse y no prestarme ayuda Suazo acusa que hasta el momento nadie de la institución policial se ha acercado a él para informarse de su situación y prestarle ayuda. Dice que deberá ser operado en Talca y asumir un costoso tratamiento que según le han explicado en el recinto asistencial duraría cerca de siete meses. Aquí está, con sus dos piernas quebradas, esperando una orden, una orden del hospital de Talca para operarlo. Y los responsables que son carabineros no, de Chile de. No han hecho nada. Reten no, no. de Linares, hasta aquí no han presentado ni siquiera un. ¿Cómo está? Nada, nada, no han hecho absolutamente si nada. No, Carolina Suazo, hermano de la víctima, ha señalado que como familia quieren que Carabineros se haga cargo de sus actos. Y queremos justicia. Que Carabineros responda se viene un gasto en él tratamiento empezar de cero, piernas están quebradas, operarlo. Un tratamiento que ya nos informaron que es de siete meses. Por lo menos, parte baja, como se puede decir. Y aquí estamos. ¿Quién responde ahora? Por lo que hicieron. Queremos que el carabinero sí responda por su irresponsabilidad y haberse dado la fuga por lo que hicieron. En otra arista del caso, durante este lunes, el abogado Fernando Leal presentó una querella criminal en contra de carabineros de Chile en el Juzgado de Garantías de Chanco por el delito de tratos crueles por los hechos ocurridos en Curanipe. Cabe mencionar además que el caso está siendo investigado por el fiscal jefe de Cauquenes, Francisco Ávila, quien instruyó a la PDI para hacer las indagatorias correspondientes.